Bienvenido a esta serie de vídeos a este diccionario de la Web3. Este conjunto de vídeos te quiero dar definiciones pero como muy aterrizadas cosas muy sencillitas no son definiciones muy técnicas ni a lo mejor las más precisas del mundo ni yo ni siquiera yo soy un gran experto en web 3 o en mundo cripto pero sí hemos querido hacer este diccionario de conceptos para que cualquier persona que se aproxima este mundo entienda los conceptos más importantes o menos los que son más distintos o más complicados de entender en primera instancia y además esta es el diccionario que acompaña un poco el especial que hemos preparado sobre el mundo web 3. Lo dicho, no esperes definiciones 100% fieles, sino explicarte qué significan, qué trasfondo tienen los conceptos para que puedas entender tanto nuestro especial sobre web 3 como un poquito mejor esta tendencia que se viene.